Vaquero. ¿Qué harías si muere un PJ de nuren ¿Usarías alguna regla con Bru y solo le cortarías un brazo o algo así, o el PJ moriría? Bien. Buena pregunta, ahora es cuando Pachi y Luciana se quedan atentas, mirando. Si muere un personaje de Nurem, muere. Imagino que... Si mueren en una situación en la que los compañeros pueden revivirlo, o rescatarlo, salvarlo, lo van a intentar hacer yo no voy a detenerlos de ninguna manera y si lo logran revivir bueno, lo lograron, si no, muere <ríe> eso, eso, es, eso es todo la verdad, si muere, muere y probablemente haya que crearse un personaje nuevo o, o algo así, tal vez seguir con alguno de los NPC que están ahora tal vez, qué sé yo, se muere el personaje de... perdón, eh, no, no, no quiero anunciar nada, ¿eh? ni darle mala suerte a nadie pero pues, supongamos que se muere el personaje de Max, Recal y entonces tal vez me dice, che, ¿puedo jugar con Edur? Sí, dale, y dale, ahí le... Esa, de hecho, es una buena, una buena opción para cualquier DM. Si se muere un personaje, no hace falta traer a una persona nueva al grupo de, de, de, de personajes. Tienen un montón de NPCs que conocen, seguramente, y tal vez tenga ganas de jugar uno de ellos, así que... dale, ¡Dáselos! Ya lo conocen, ya saben cómo es, así que... Solo tenés que contar un poquito de la historia y nada más. Pero si muere, muere. <risa> Creo que lo peor va a ser el tema de la intro y demás, porque la intro la hizo Bachi y está buenísima. Eh, y tal vez habría que cambiar el personaje ahí, bueno. <ríe> uh, creo que es Laciano19. Tengo una pregunta. ¿Cuál es la forma más fácil o qué usas para balancear monstruos propios? <ríe> Bien, está, están todas las reglas de cómo balancear un combate. Y sobre todo están todas las reglas de cómo crear un monstruo para que ese monstruo creado entre en las de balancear combate. Al principio como que yo usaba toda esta parte de matemática de, eh, bueno, el, el valor de desafío, la vida del monstruo, la economía de acciones... Pero ya, digamos, a esta altura como que va, va, va a llegar un punto donde, como todo, te equivocas tantas veces, que le encontrás la vuelta y, y sabes cuánta vida y cuántas cosas tiene que tener un enemigo de los personajes. Es importante aprender las reglas de. de. de balancear combates en DD. Porque. Están ahí, está todo hecho. Es difícil, a veces no es correcto, a veces. el, el valor de desafío de un monstruo no es realmente el poder. Tanto para arriba o para abajo. Pero está bueno aprenderlos porque es una buena idea para usar. Después de eso. Después de eso. Eh, vos vas viendo. A veces creas un monstruo y está en el medio del combate Y los jugadores están peleando Pero al monstruo todavía le quedan 200 de vida Y vos sabés que esos 200 de vida van a durar, qué sé yo Media hora de, real, de tiempo real todavía Y va a ser demasiado Así que vos en el momento puedes ser Bueno, voy a sacarle 50 de vida, 100 de vida Y también vos vas balanceando el combate a medida que sucede Porque lo cierto es que te vas a equivocar Es muy fácil equivocarse en esta parte y tenés que ir modificando todas las cosas que creaste para que sea un combate justo y divertido para todos. ¿Qué recomendarías hacer para hacer un one shot para principiantes, manija de DD? Es un grupo de amigos y lo importante está ir divertirnos relajado. Pregunto, como DM novato, hay que tener en cuenta. Bien. Mi recomendación es que crees los personajes con ellos, así sabes que. Qué va, ¿Con qué te vas a encontrar? Entonces un DM novato, trata de tener... De, de, y, son personas nuevas, trata de que ellos sepan que van a ser sus personajes, probablemente se lo olviden, así que tu tarea va a ser recordarles las mecánicas que tienen. Y en base a las mecánicas que tienen, una vez que ya las sabes, vas a poder ponerles desafío. porque si uno juega un ladrón y tal vez no tiene ninguna chance de como, abrir una puerta, desactivar una trampa o atacar a alguien por la espalda, como que se va a perder mucho de, de su personaje a la hora de jugar. Entonces, estaría bueno, digamos, que vos sepas qué tienen tus personajes, así vos puedes crear la ecuación. Hay un montón de one-shots dando vuelta por internet. Eh, lo que te recomiendo si vas a crear algo de cero es que sea algo, sea una historia bien simple. Que no haya complicaciones, que no haya vueltas, que no haya... que... Eh, eh, eh, uy... Desenlaces políticos trascendentales. Que sea algo. algo importante para un pequeño pueblo de un pequeño lugar. Y que ellos sean los que los rescaten. Tratá de poner un poco de intriga, tratá de poner un poco de aventura, un poco de exploración. que Pequeño vistazo a lo que es de idea. Vos tenés que mostrar este de idea a estas personas. Porque probablemente se van a terminar enganchando. <risa> Vaquero. ¿Cómo harías reskins de la furia sin que sea lo de siempre enojarte? Yo tengo uno que es ciego. Es clérigo bárbaro y lo relevo como que su furia es canalizar toda su energía mágica y por eso no lanza conjuros, pero no se me ocurren mucho más. Eh... También lo podés poner como un trance de batalla, no hace falta, digamos, que estés gritando y tirando espuma por la boca. Tal vez estás simplemente muy concentrado en lo que está haciendo y, y, y eliminó toda la posibilidad de cualquier otra opción. Hay que derrotar al enemigo que tengo frente ya mismo y se queda ahí concentrado en la batalla. En vez de estar sumamente descontrolado, está extremadamente atento. O sea que pierde, digamos... El, el, la desventaja es la misma, pero cambia la forma en la que lo contás. Adrián. Para vampiro de la mascarada. Si un personaje va perdiendo humanidad, ¿eso debería modificar la forma de rolearlo o no es necesario? Sí, debería debería modificar la forma de rolearlo. Porque el vampiro se está, está perdiendo el control sobre sí mismo y la bestia está tomando parte de... Está, tomando, está ganando terreno, entonces vos deberías cambiar la forma en la que jugas. Sobre todo, digamos, si, si, si, si, si estás arrepentido por lo que hiciste ¿eh? y perdiste una humanidad por algo, decís. Podés hacer un, un par de sesiones de introspección y, y buscando buscando una razón para seguir o tratando de digamos, aprender de ese rol y no volver a hacerlo. Para mí, sí, la, la, la humanidad, si bien es un concepto bastante abstracto, esto es algo que charlamos el otro día con un amigo que dirige vampiro. Eh, Ah, es parte del personaje y, y ayuda muchísimo al rol. Colin Swan, una pregunta. Cuando de un grupo de cuatro jugadores hay dos estilos de juegos claramente marcados, ¿se debe llegar a un punto medio para que todos queden contentos o se debe orientar para la creación de un estilo que involucre a los cuatro? Interesante pregunta. Para mí, no hay que forzar ninguno de los dos estilos, pero ese es un juego que vos, como DM, vas a tener que llevar de. Esta sesión va a ser un poquito más de combate, por así decirlo. Y para el final de la sesión se va a tirar a más narrativa. Y le va a empezar más narrativa y va a haber el combate. Y vos mismo vas a tener que llevar este, este balance. Para, para que todas las personas estén ahí atentas y e interesadas en lo que está pasando. Porque además, pongamos que este, esta, esta es la diferencia. Combate contra narrativa. Vos podés hacer, el, obviamente, que el combate esté dentro de la historia, que sea parte de la narrativa Y que la narrativa también suceda en el combate, es parte de tu trabajo como M, entonces Vos tenés que buscar que se encuentren las dos Y de nuevo, jugar con esta cosa Para que todas las pasen bien, porque Tampoco tenés que eh, Tirarte para un lado solo, porque solo hay un grupo, hay dos del grupo que están interesados en esa parte Todas las personas en la mesa, por más que tengan el mismo estilo, van a querer algo diferente Así que, tu, tu trabajo como DM es hacer malabares con todo eso y tratar de que todas la pasen bien Y el trabajo de los jugadores también es permitirse divertirse cuando no está sucediendo lo que más les gusta Y tratar de aportar a la diversión de los demás cuando no está sucediendo el, el combate que es lo que más les atrae Así que, dale tranquilo, para mí, balancea todo lo que puedas y, y la van a pasar genial Facundo basan ¿cuántos dientes tiene sonrisas? <risa> todavía, esa es información que no está en el canal todavía Leitowe231 Lion, es mi primer teniendo y ya tiene un objetivo Pero no sé cómo hacer entretenido la misión para que lleguen a él ¿Algún consejo o idea? Bien, súper importante Es buenísimo que sepan, que sepas vos que ellos ya tienen un objetivo Que es lo que quieren hacer Entonces lo que, lo que te falta ahora es la parte del medio un disparador, o sea, ya lo tienen. Ellos ya saben qué quieren hacer. Buenísimo. Y tenés el final. Entonces la parte del medio. Pensá qué es lo que quieren hacer y qué obstáculos, qué complicaciones se pueden encontrar en el camino. Si, si supongamos que quieren viajar a una isla perdida. Bueno, puede ser la tormenta, piratas o barco del ejército que esté, que esté protegiendo las aguas. Monstruos de mar. Si está... Si... Eh, por ejemplo, como el Señor de los Anillos Tiene un gran ejemplo que es El objetivo de ellos es cruzar Las montañas Y van por arriba Dicen, no, la nieve está impasable No podemos hacerlo, tenemos que ir por abajo Bien, y por abajo tienen La complicación de la puerta Perdón, la del lago La de la puerta, los trajos eh, Las escaleras Que se caen El Balrog Y recién ahí salen Todas esas cosas sucedieron para que ellos crucen las montañas. Entonces lo que vos tenés que crear es estas complicaciones o, o obstáculos que a ellos le, les hagan tomar decisiones. No hace falta que sean todas cosas malas. Tal vez hay un mercader, tal vez hay un amigo, tal vez hay alguien que cura, tal vez hay alguien que cuenta historias. Tal vez hay alguien que da una misión secundaria. Estas suelen ser buenas ideas para cosas que tengan objetivos, porque probablemente ellos tienen que conseguir un objeto, pero saben que no lo pueden hacer porque o no les da el poder o les falta algo, algo por el estilo. Y con una misión secundaria, tal vez puedan conseguir un objeto que los ayude o más poder. La cara romántica, ¿tienes miedo o emoción por una sexta edición? ¿Lo ves posible? Lo veo súper posible. De idea, idea de nunca se sabe, cuando sacaron cuando sacaron cuarta fue una sorpresa para todos. Pero por otro lado, quinta edición anda muy muy bien, quinta edición una máquina bien aceitada y, y siguen sacando contenido sin parar no no le tendría miedo yo creo que las personas que le tienen miedo a, a sexta edición, si existen son las de Wizard of de Coast. porque si, quinta edición anda muy bien de hecho 3.5 todavía se juega y hay gente que juega... Hey, D &D Latino, ¡Eh, Díaz, dile gracias! ¡Qué grande con los cheers! Tengo que hacer una animación para eso. Grande, bien. Unos líderes. Eh, el tema es que Quinta está andando muy bien. Quinta, quinta anda, Quinta se juega y la gente está re contenta. Y si sacar una sexta edición les tiene que no pasar lo que pasó en una cuarta edición que no anduvo. O sea, si bien hay gente que la juega y la jugó y la compró, no se, no se vendió tan bien como como ellos esperaban, así que me imagino que si sacan una sexta edición lo que van a esperar... <coughs> el temor de ellos es que tiene que ser mejor que Quinta y está difícil porque le... Quinta le salió muy bien Leitoe 231 ¿Cómo orientarías una pelea con 6 personajes? que son nivel 4 debería meter muchos enemigos de nivel bajo o un par de nivel alto o una combinación de ambas para que no se vuelva tedioso Entonces, son 6 personajes, ya es un montón <risa> ya son muchísimos 6 personajes para mí la parte tediosa la vas a tener vos, así que tratá de, de, de las, los enemigos que uses, por más que sean, que sean tipo mil trasgos nivel 1, o 50 trasgos nivel 4, por decir algo, ¿no? los números están mal. O, o mitad y mitad, lo vas a ir variando. La parte tediosa va a ser principalmente para vos, así que tratá de hacerlo divertido. trata de tener enemigos que le generen desafíos a ellos y que te hagan, te hagan hacer cosas copadas a vos. Eh... Una pelea para seis personajes, no importa el nivel, va a estar complicado porque vos vas a tener que manejar muchos enemigos en simultáneo. Pero, lo principal es que trates de hacerlo divertido para vos. Que tal vez tenés un enemigo que se yo que... Discupe una sustancia que hace que se resbalen todos, entonces bueno, ahí podés hacer... Podés tener tiras de salvación para esa parte, otro enemigo que sé yo que tira fuego... Y tenés tenés enemigos tan únicos como los personajes EUNESTEC007 ¿Qué tan cruel se puede ser como DM? Está buena la pregunta, porque... Hay una... hay una... hay una que hacer una gran diferencia, digamos Una cosa es ser cruel y otra cosa es ser... malo ah, un, esto, esto, de hecho, en el libro que recomendé Juega Sucio está muy bien explicado un DM malo simplemente se preocupa por qué sé yo matar personajes, divertirse él y demás. Pero un DM cruel eh, podría llegar a ser una persona que trata, que hace que los personajes se encuentren en desafíos sumamente complejos, muy difíciles de, de lograr, pero que tienen una forma de solucionarse. Que hay muchas formas de solucionarles y sí. si los personajes son, son tienen inventiva, se la buscan, rebuscan la manera y, y crean una, una buena forma, lo van a lograr. Por más de que los desafíos sean sumamente terribles, eh, sean difíciles, que no solo que, que sean numéricamente complejos sino que en la parte de narrativa, la emoción de los personajes sea una decisión difícil. En ese sentido, vas, vas a salir como un DM cruel, pero va a estar buenísimo, va a estar buenísimo. Todo lo, todos los jugadores te lo van a agradecer y es una de esas cosas que nadie se va a olvidar, cuando un personaje tuvo que tomar una decisión difícil y, y se plantó, y, to, y lo hizo, y le costó el mundo, pero hizo lo correcto. Vos vas a ser la persona cruel ahí, la persona que le, le obligó a tomar esa decisión, o lo llevó a hacerlo. Pero, va a estar buenísimo. No, no hace falta matar personajes para ser cruel, eso de hecho no es ser cruel. Teniendo en cuenta que esa fue la última pregunta, le voy a agradecerle a todas las personas que vinieron, todas las personas que se, que, a los chicos de Etnia Latino, a Cristecas con su raid, gracias por los cheers. Eh, tengo muchísimas preguntas hoy, un montón de gente, estuvo buenísimo, y creo que eso es todo. Le voy a dejar con el, con el outro unos, unos instantes mientras baileamos. Nos vemos en el próximo stream.